También esta fecha del 4 de julio, se conmemora la, la independencia de los Estados Unidos. Una independencia que logró bastantes conquistas, como es la constitución que cuenta hasta estos momentos. Una constitución que permite el porte de armas a los ciudadanos estadounidenses. Pero nuevamente esa lucha independentista, esa conmemoración de este 4 de julio, se ve marchitada. Donde nuevamente un sospechoso... Armado decide lanzar disparos, dejando precisamente seis muertos, señores, y hasta este momento 24 personas heridas. Estamos hablando que el hecho ocurrió mientras se ocurría el desfile tradicional en esta zona que se lleva a cabo en lo que es Chicago, Estados Unidos. Señores, nuevamente... Un tiroteo que dejó seis muertos. Estamos hablando que hasta este momento 24 personas heridas durante lo que son estos desfiles por la independencia de Estados Unidos. Día de la Independencia, Independence, Estados Unidos, señores. La ciudad al norte de Chicago han informado las autoridades a tempranas horas de la mañana cuando se llevaban a cabo esos desfiles. Esta fue la sorpresa que se ha llevado este pueblo. Señores, y se sigue tomando en cuenta y evaluando la violencia que vive el mundo. De manera muy especial, el uso de armas en Estados Unidos siempre se pone de manifiesto y son vidas como esta que caen. La conmemoración de la independencia de ese pueblo debe llamar a la reflexión y entender que el porte de armas, tenencias de manera legal, debe ser tomado en cuenta. Esto debe ser considerado por este pueblo, señores. Una independencia que tanto logros le ha dado a los Estados Unidos, se ve marcada cada vez más con estos hechos de violencia que ocurren en los Estados Unidos. Yo me permito en el día de hoy, me gustaría, quizás si pudiéramos, por favor, antes de, si tenemos por ahí un video cuando se veía que iniciaba el desfile, que las personas fueron sorprendidas por este individuo. Lo tenemos por ahí, jóvenes, lo tenemos a mano. Sería muy interesante para que las personas entiendan en a qué yo me refiero específicamente. Un desfile lleno de colorido, lleno de emoción y sentimiento por la patria se vio sorprendido en estos momentos, señores. Qué lamentable que este hecho pueda ocurrir de esta manera. Es muy lamentable.